Hola Trader, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo en el canal de ArmagaFX en el cual me gustaría revisar contigo paso por paso, ver en dinámica la ejecución de, de una operación, de una operación scalping hecha uh, con uno de los patrones que, uh, que llevo a cabo operando mi cuenta particular. Y espero que tú puedes también aprender la logia que da esta entrada porque es muy sencilla y muy visual, ¿vale? Hay que decir que no es tampoco la mejor ni tampoco es la peor operación que realicé el mes pasado, porque esta operación es justamente del, del mes pasado, de enero de 2020, pero creo que es muy ilustrativa y bastante sencilla de, de entender y que sobre todo tú puedes uh, mañana mismo tratar de buscar este concepto de entrada uh, si operas con el order flow. Si todavía no tienes esa herramienta, no la dominas, te recomiendo uh, seguir este vídeo por supuesto hasta el final, ¿vale? Para que veas... Uh, que la herramienta de order flow eh, nos ayuda a entender mejor el mercado y tomar las decisiones eh, de entrada mucho más fácil basando estas decisiones en datos, no en predicciones o suposiciones, ¿de acuerdo? En, en, las siguientes, en las siguientes semanas vamos a compartir algunas operaciones buenas y también algunas operaciones donde salta el stop loss, porque creo, uh, y es lo que siempre intento transmitir a los alumnos que hacen formación con nosotros, Siempre podemos aprender tanto de nuestros uh, éxitos como de nuestros fracasos, ¿vale? Así que a continuación, eh, en, los, en los siguientes vídeos, eh, seguramente que analizaremos más casos prácticos y no solamente donde uh, conseguimos profits, sino donde también nos saltan estuplosos porque forma parte de este eh, negocio que es el trading. Bien, vamos directamente al grano. La captura de pantalla que tienes en tu pantalla, te tenemos el resumen de la operación como he comentado anteriormente ni es la mejor operación ¿Por qué digo que no es la mejor operación porque como puedes ver el ratio beneficio pérdida eh, se ha quedado como 1 a 1 vale yo muchas veces eh, consigo ratios eh, hasta 5 hasta 8 a 1 pero bueno en esta operación en concreto ha sido el ratio 1 a 1 eh, unos uh, 12 ticks de stop y unos 12 ticks de profit, ¿de acuerdo? El resultado total es 240 dólares de beneficio eh, en menos de 5 minutos. Mm, el ratio beneficio pérdida no está tan bueno, pero yo creo que para 5 minutos de trabajo no está nada bien cobrar unos 240 dólares. Y bueno, habría que también restar 10 dólares de comisión. Una vez eh, dicho esto, sabemos cuál es. Cuál es el ratio beneficio pérdida, digamos, sabemos cuál, cuál ha sido el profit. Vamos a comentar rápidamente cuál ha sido la lógica de la entrada, ¿no? una vez ah, hemos, hayamos conocido los parámetros de la operación. La lógica es bastante sencilla, es eh, tratar de ver eh, cuándo entra un gran volumen de compradores, lo cual nosotros, los que operamos con la plataforma ATAS, lo podemos visualizar fácilmente a través del indicador Big Trades, que son esas burbujas verdes que. Eh, vemos en mi pantalla y tratar de aprovechar del momento de la entrada de este volumen que provoca, un, en este caso, una subida o ¿no? una aceleración del precio hacia, hacia, hacia el alza. ¿okay? Entonces, lo primero que vemos es el impulso provocado por una gran inyección de órdenes de compra, esa bolita roja, perdón, esta bolita verde que aparece y que he marcado con dos líneas uh, verdes horizontales, ¿vale? es la zona donde yo uh, iba a anclar mi entrada. Para tratar de unirme ¿no? a favor de esos compradores que provocaron esa, uh, in, este impulso uh, comprador, este impulso al alza, junto con la noticia, con la salida de la noticia. Eh, y bueno, uh, la, esta es la lógica de la operación. Vamos a ver cómo, cómo ha sido la ejecución poniendo la, poniendo la, la grabación de la misma. ¿vale? Eh, otra recomendación que siempre que siempre hago para los alumnos de la formación es que, eh, grabemos, es que graben las operaciones porque el trading se aprende no con las imágenes estáticas sino en dinámica ¿no? por esta misma razón os pongo ahora la grabación en vez de explicar eh, la ejecución solamente con las, con las capturas de pantalla que son estáticas ¿no? es súper importante eh, ver la, el mercado en dinámica y aprender a operar eh, viendo el mercado en dinámica por cierto, es una de las razones por qué eh, soy uh, tan crítico uh, en el tema de lectura de libros, ¿no? Porque en mi modesta opinión creo que los leer libros de trading no sirven para nada. Por cierto, si todavía no has visto el vídeo donde comento este tema acerca de los libros en el trading y aprender leyendo libros, eh, te voy a dejar en la, en la esquina superior derecha, ahora aparecerá una tarjetita, ¿vale? En el vídeo, así que si todavía no has visto este vídeo, te recomiendo que le eches un vistazo porque eh, el vídeo ha provocado bastante polémica y yo creo que me ha salido un vídeo bastante, bastante interesante. Mientras tanto, eh, vemos el desarrollo de la operación en mi pantalla, el impulso provocado por la noticia, este velón verde muy grande que ha dejado una marca de, de Big Trade, eh, donde ha habido una gran inyección de, de, de órdenes de compra, ¿vale? Y el precio ahora está regresando a esta zona, que es donde yo espero uh, unirme, ¿no? Tratando de fluir a favor de este impulso bajista, eh, perdón, impulso alcista, ¿vale? Tratar de unirme a este, aprovechar de este momentum de precio provocado por la salida de la noticia. Eh, el precio, como podéis ver, ahora está frenando, no, se, se, se está aproximando a, a la zona y lo que me faltaría, uh, me faltaría ver, me faltaría cuadrar es el tamaño de stop loss, vale, es súper importante no pasar del stop loss. Yo normalmente con el CL opero con un stop loss que es eh, que suele estar entre 12 y 15 ticks, vale, así que lo que estoy esperando es el momento de la entrada para cuadrar bien el stop loss, porque si el stop loss es mayor a 15 ticks, eh, según las reglas de mi estrategia no puedo hacer la entrada, o sea que, que sería uh, asumir demasiado riesgo por, por contrato, por operación, así que lo que estoy lo que estoy esperando es hasta que se agoten por un lado los vendedores que ahora están presionando el precio hacia la baja ¿vale? y eh, una vez veo que se agoten y por la cinta empieza a entrar volumen de compras ejecutar la entrada. Atentos ahora, que faltan pocos segundos hasta que yo ponga la orden. Una cosa súper importante, quiero que os fijéis cómo ejecuto la entrada. Mi manera de hacer las entradas es, uh, es, es ejecutar una orden MTL, o sea que yo entro con una orden MTL, que se llama, porque, se llama MTL porque tiene, tanto, tiene una parte que es de market y tiene otra parte que es limit quiere decir esto? Que en vez de hacer el clic de comprar o vender, lo que, lo que hago primero es ubicar una orden limitada. Fijaros que ahora voy a ubicar una orden limitada y lo que hago luego es arrastrarla dentro de la OKE del Spread. ¿Lo veis? Y así, de esa manera, ejecutar mi entrada. ¿Qué consigo yo haciendo esta entrada con, um, con una orden limitada arrastrándola dentro de la OKE del Spread? pues consigo ahorrar un par de ticks de deslizamiento en la ejecución. ¿vale? Con lo cual, en cada operación, eh, agorro entre 10 y 20 dólares de entrada. ¿no? Lo que suele pasar si, si operamos con órdenes a mercado, si hacemos el clic eh, y ejecutamos la orden eh, sell market o buy market, por el, por el spread, normalmente la operación entra directamente, ¿no? se abre con, en pérdidas, menos un tick, menos dos, dos ticks. Menos, do, menos 20, menos 40 dólares. ¿no? Haciendo una entrada con un orden MTL evitamos, evitamos ese deslizamiento, es decir, podemos entrar, nada, podemos hacer las entradas sin pagar el spread. Eh, puede parecer una tontería, ¿no? 10 dólares, pero oye, si hacemos al mes unas 100 operaciones, ¿no? En cada de las cuales pues, ahorramos 10 euros, pues es un dineral. Ah, así que si nunca habéis. Uh, he oído hablar de las órdenes mtl si nunca habéis visto entrar uh, con órdenes limitadas ¿no? en vez de hacer entradas con órdenes agresivas os recomiendo también darle una oportunidad a este método de entrada porque realmente agorra mucho dinero no sobre todo a los traders que operan intradía que hacen uh, muchas entradas al, al, al mes y bueno uh, me acaba de entrar un, un correo de emprendimiento de gran euge oyer <ríe> que estoy suscrito y bueno, seguimos con la operación. El stop loss está puesto, vale son dos contratos, compra, como os decía, el stop loss lo ubico debajo de este volumen comprador que ha entrado porque mi lógica es fluir ¿no? a favor del momentum que ha provocado este volumen comprador, por tanto, si el precio llega ¿no? a esta zona donde tenía el stop loss ubicado, eh, de desaparece la lógica de mi entrada y por tanto, pues, mmm, quiero salir de la operación, no tiene sentido seguir en ella. Voy ajustando el stop loss, la dinámica del mercado me está gustando, al principio parecía que con esta operación incluso puedo llegar al, al ratio superior, eh, mi intención era abrir, cerrar una operación con un ratio de por lo menos 3 a 1, ¿vale? viendo que ha habido pues, bastante, bastante interés comprador, que ha habido bastante fuerza compradora en el mercado. Eh, pero como veremos a continuación, eh, la, la dinámica de esta, de esta subida justamente va a suceder ahora. El precio se, se va a quedar estancado, con lo cual tomará la decisión de cerrar la operación con el ratio 1 a 1. Realmente esta operación tenía muchísimo potencial y es lo que veremos a continuación en la, en la grabación. Pero no me lo creí y sobre todo no me gustaba esta dinámica, no me acababa de convencer a pasado, ¿no? se ve todo mmm, con mucha más claridad pero he tomado la decisión de, de sacar el, la operación con el ratio 1 a 1 eh, y ya como, o como os he dicho antes, eh, veremos que, que ahora a continuación aparecerá todo el desarrollo que ha tenido el, el movimiento eh, después del, del punto que, que me he salido. Eh, en fin, no se puede uh, aprovechar al máximo todas las, las oportunidades que presenta el mercado eh, es importante eh, tratar de siempre uh, llegar a los ratios ¿no? superiores, superiores a, a, a 1 a 1, a mejor 2 a 1, 3 a 1 o incluso más, para así tener la esperanza matemática positiva en, en la operativa. Uh, pero uh, lo, que resulta, uh, lo que resulta fácil de ver mm, a todo lo pasado cuando estás delante de la pantalla y tienes dinero encima de la mesa, ¿no? Um, tienes el profit sin asegurar pues te lo lo piensas de una manera diferente uh, bien, hasta aquí el vídeo de hoy eh, coméntame qué tal te ha parecido si quieres que hagamos más vídeos con los casos prácticos que revesemos no solamente las operaciones ganadoras, sino también las operaciones perdedoras, porque se aprende de todo tanto de, de hacer bien las cosas como de hacer mal y entiende por favor que no, el trading es un negocio en el que no hace falta que aciertes 100% de las veces. Yo no soy capaz de acertar 100% de las veces, pero sí que soy capaz, a través del order flow, de ver las operaciones, de filtrar las operaciones que tienen un gran potencial de movimiento, entrar con un riesgo muy ajustado y, en el caso de que yo tengo la razón, ¿no? ganar tres o cinco veces más que el stop loss inicial, lo que me da una ventaja grandísima en mi operativa, lo que me eh, ayuda a cerrar eh, el mes en positivo lo que me ayuda a tener esa consistencia y eh, rentabilidad eh, mes tras mes nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero tus comentarios dale like si te ha gustado este vídeo suscríbete en el canal si quieres ver más casos prácticos coméntame qué tal, tal te ha parecido este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo un saludo